De una rivalidad tan arraigada en la historia de este deporte Que ha dividido opiniones, familias Y siendo sinceros, casi todo lo que se puede dividir Puede que este partido solo dure 90 minutos Pero su repercusión puede prolongarse meses o incluso años Este es un encuentro que no se olvida Un estadio espléndido, dedicado al deporte rey las sensaciones que desprende son tremendas. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. Este es el segundo enfrentamiento entre estos dos equipos en lo que va de temporada. Esperamos mucho de un encuentro que tiene una gran historia detrás. El Chievo Verona trata de crear juego. Y la juega el hueco 100 de John Tienen la oportunidad de contraatacar Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás Ha entrado con mucha dureza la espera del partido de vuelta de este derbi ha estado totalmente a la altura. Incluso las ruedas de prensa de los técnicos han sido bastante animadas. Sí, esperemos que la intriga y la expectación se mantengan hasta la siguiente fase como poco. Todo apunta a un auténtico partidazo. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Cambia el juego a la izquierda. Donde pone el ojo, pone el balón La recibe Dispara El balón suelte y va Gran disparo Pero sin suerte Después de ver esta jugada Yo espero, desde luego sinceramente lo espero eh, Que disponga de más oportunidades porque merecía gol considerarse ...uno de los mejores equipos defensivamente hablando en los últimos cinco partidos. Los números cantan. ¡Manda un pase en largo! La pelota encuentra bien a su destinatario. El Chievo Verona trata de buscar esa chispa. Tiene la mirada puesta en el área. Balón dirigido a la banda y encuentra destinatario. Prueba suerte! ¡La metió ¡Gol! ¡Ya está! El Diego Verona se adelanta en el marcador. Se ha colado muy bien, ¿eh? dejando a los defensas con un palmo de narices y la definición de jugador pillo. Es ¿eh? un su cuenta goleadora. El partido se reanuda con el 1-0. Han conseguido ponerse por delante, pero aún queda partido por disputar. Prefiere jugar el balón en largo. Está en el área. Nadie consigue llegar a ese envío. Decide jugar por la izquierda. Y le hacen falta. Busca una buena jugada. El Chievo Verona domina el encuentro. Tanto en la posesión como... ¡Tira! El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La manda arriba. Desde ahí pueden llegar arriba. El portero saca en largo. Buena salida. Me da que es fuera de juego. Sí, así es. Braindia. Juega hacia la banda derecha. Es saque de banda. Balón para arriba. Juega hacia la banda. Vuelven a chocarse contra la defensa. Buen robo de balón y contragolpe. Se las ha apañado para conseguir espacio. ¡Menudo entrador! Entrado fuerte, pero está dentro de lo esperable en este tipo de encuentros. A ver qué se saca de la manga. Se pega una galopada por la izquierda. Decide mandarla hacia adelante. Al árbitro también le ha parecido falta. de tarjeta, pero si no se tranquiliza, puede que vea también la roja ocasión de falta, un lanzamiento directo, va a ser complicado porque hay muy poquito ángulo veremos si alguien remata ese balón sin riesgo para el portero desde ahí es muy difícil, pero a veces es posible sorprender al portero Podríamos estar hablando de un gol si ese último pase hubiera sido más preciso. La intención era buena, sin duda, ¿eh? pero no encontró su destino. La ha dirigido de maravilla. Lanzamiento de falta para Elelas Verona. Vaya, golazos. Nacional. Un golazo de antología Madre mía, qué golazo, qué pedazo de gol, ha sido espectacular ¿eh? Un gol justo, justo al borde del descanso Ese gol demuestra la inmensa clase que atesora Sabía que si ponía ahí el balón podía hacer muchísimo daño y así ha sido Buen disparo. Llegamos al final de la primera mitad. Fin de la primera mitad. Y los jugadores en fila en el túnel de vestuarios. Nos quedamos con la sensación de que han pasado muchas cosas en los últimos minutos, ¿no? Y muchas más podían haber pasado. Empate a uno en un partido muy igualado por el momento. Empate a uno en el marcador. Pero lo más interesante... Ha sido el juego que hemos disfrutado. Un fantástico partido por ambas partes. Esperemos que el resto del encuentro sea igual de bueno. Ya han empezado los segundos 45 minutos. Retrasa el balón para volver a empezar. Eserich. La defensa debe replegarse. L. Las Verona se ha expuesto a un verdadero vapuleo mediático estos últimos días y principalmente su entrenador, cuyas decisiones... Oportunidad de remate. ¡No perdona! ¡Así se culmina una gran remontada! Evidentemente la defensa se la ha puesto fácil. ¿eh? No sé si será un problema de concentración o de comunicación, la verdad, pero bueno, van a tener que mejorarlo rápidamente. Ya lleva tres goles esta campaña. Con el árbitro Pita. Supongo que falta. El ELAS Verona. Cuenta con dos hombres amonestados. Guillermo Arana. No ha tenido reparos en ponerse el mono de trabajo y bajar a defender. El trabajo y la disciplina son los que hacen de él un jugador muy completo y yo creo que cada vez veremos más jugadores así. Utiliza ese espacio. ya salta cabecea. Se va fuera y se acaba el peligro. Como no empiece a sonreírles la suerte... ...no van a poder dar la vuelta al partido. ¡Parece que sale de esa! Mantienen bien la presión forzando otro corner. Decide sacarlo en corto. Quiere demostrar que aparte de marcar goles... ...las estrellas deben trabajar para el equipo... Los equipos suelen defender cada vez más arriba, así que es bastante habitual ver ese tipo de jugadas. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. El Chievo Verona trata de crear juego. Siendo John. Intenta filtrar la pelota. ¡Borini! Y arremate de cabeza. No desperdicia la oportunidad. Meten la directa y se ponen dos por delante. Solo necesitan unos segundos por partido para hacerte un 7. El partido se reanuda con una ventaja de dos goles. Bueno, si desperdician esta ventaja, yo creo que el enfado del entrenador va a ser monumental. Recibe el balón. A ver qué inventa ahora. Día! ¡Los han pillado desprevenido! ¡A ver ese disparo! La manda lejos y no se complica. El Elas Verona puede realizar el cambio ahora que se ha parado el juego. Pazzini. Seguro que va a aumentar las opciones ofensivas del equipo sumándose al ataque. Claro, antes que esta era su última advertencia. Creo que eso ha dejado bien claro que por ahí no va a ningún sitio. Tiene que cambiar el chip desde ya, si no quiere que lo cambien. O algo peor, ¿eh? Busca una buena jugada. Está mirando la portería, se va a atrever. ¡Así no se ven todos los días! El portero aquí le ha salvado totalmente la papeleta a la defensa. ¿eh? Y aparece para despejarla. Y la juegan hacia atrás. ¡Puede acabar pero! quedó okay. de fábula ¿eh? impresionante y la puso a buen recaudo del portero esto es lo que se llama ir y besar el santo impresionante la verdad es prácticamente la primera pelota que toca y ya la mandó al fondo de la red la diferencia se reduce a un gol la verdad es que este gol les ha dado esperanza esperanza sobre todo veremos si son capaces de lograr el empate Siguen buscando otro gol que sentencia el partido. Se hace con ella. Se lanza con todo y la corta bien. La gana extendiendo el pie en el último instante. Esperemos que nos se acuerden de esa jugada más adelante. Tiene el balón, puede crear una buena ocasión. Pazzini. Pasan a la alternativa. ¡Qué prueba el disparo! ¡Gol! la jugada tarde y como esperaba. El partido va camino de memorable y no deje de mejorar por momentos. Midió el pase al milímetro, ¿eh? el control fue perfecto y la definición del libro. De nuevo, todo por decidir. Parece que los han dejado aturdidos ¿eh? y empiezan a parecerse a una pisonadora. Y espera, que todavía pueden caer más. Busca el interior. Esta puede ser su última. jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque. Contragolpe perfecto. Y consigue su segundo chicharrito. Han culminado la remontada. Conseguirán conservar la ventaja... ¡Qué bien la ha peleado! ¡Se ha quedado con la pelota! ¡Prefiere jugar en largo! ¡Dentro del área! Ya estamos en tiempo de descuento. El Chievo Verona tiene que dormir el partido hasta que se acabe el tiempo entra trazando una diagonal el gran intento ojo que hay peligro remata la taza de maravilla hombre no ha sido una parada como cualquier otra eso te lo aseguro vemos tomando su posición en el campo. El cambio, la verdad, no sorprende a nadie ahora. ¿eh? Parecía que le costaba mantener el ritmo. Necesita el equipo ahora piernas descansadas. ¡Ahí está! ¡Es el final del partido! Ya no habrá dudas de la capacidad de reacción de este equipo. Mantuvieron la cabeza fría y tienen el premio. Marcharnos. ¿Cuáles son tus impresiones? Me quiero. Tenía un mensaje claro. Solo vale la victoria. Y en estos partidos, estos deckis tan especiales, tan importantes, la clave no es jugar día ni la forma. La clave es ganar. Hay que ganar. Y esto es todo por hoy. Les ha hablado Carlos Martínez. Gracias, Julio. Gracias de verdad, Carlos.